Amados hermanos, amigos, amigas, familiares, maristas todos de Champaña. Siempre que celebramos el nacimiento de alguien, estamos celebrando la vida, estamos honrando la vida misma. Hoy estamos celebrando el aniversario, no del nacimiento físico, pero sí del nacimiento a la vida consagrada de varios de nuestros hermanos, de nuestros hermanos jubilares. Con esta fiesta queremos honrar su vida, Queremos agradecer toda la vida que ellos han compartido con nosotros, sus hermanos, con tantos niños, con tantos jóvenes, con tantos colaboradores con los que han convivido durante todos estos años. Queremos honrar esta vida, queremos agradecerla. Es un momento también para hacer un recuento de lo vivido, para agradecerlo, para ponerlo en las manos del Señor y para decirle, Mira, esto me has entregado y esto es lo que ahora te ofrezco. Agradecemos a cada uno de ellos lo que ha compartido, agradecemos a cada uno de ellos su testimonio y bueno, los felicitamos muy atentamente, muy cariñosamente, muy fraternalmente. Desde el 20 de mayo de 2022 al 6 de junio de 2023 hemos estado celebrando el año de las vocaciones maristas. Ha sido un tiempo para recordar la historia de nuestros orígenes y celebrar el resurgir de las vocaciones vividas en los inicios de nuestro instituto. Este año nos ha iluminado con el lema de cuidar y generar nueva vida, que nos ha invitado a redescubrir la pasión original que nos ha movido a ser maristas. En estos días estamos celebrando a nuestros hermanos jubilares, quienes con su caminar a lo largo de estos 50, 60, 70 y 75 años de vida consagrada, nos invitan a expresar nuestra alegría y gratitud por su caminar y su testimonio de fidelidad a la vocación que Dios les ha regalado. Hermano Eliseo López Villafuerte Inició su formación en 1964 en Tepatitlán. Su primer apostolado fue en la ciudad de Orizaba como profesor. Continuó en el Instituto Michoacán de Apatzingán y en Celaya. Después empezó su recorrido misionero por Ixtaltepec, Oaxaca, en Comitán, Chiapas, en Poza Rica, Veracruz, en Villa Victoria, Michoacán, en Potoichán, Guerrero y en Pico de Oro, Chiapas. Hermano Mauricio Guerrero Lara. Inició su formación en 1964 en Querétaro. Su primera comunidad fue en Teciutlán. Pasó por el Instituto Hidalguense el Colegio Pedro Martínez Vázquez, el Instituto Sahuayense, el Instituto Michoacán, el Colegio Jacona, la Secundaria Técnica de Ixtaltepec y en Poza Rica. En 1986 fue nombrado director del Instituto Hidalguense. Fue animador en la Misión de San José y en la Misión de Guadalupe. Actualmente se encuentra trabajando en la Comunidad de Miravalles como administrador y profesor. hermano Rafael Herrera López. Inició su formación en 1956 en Tepatitlán, Jalisco. A partir de 1965 es profesor en distintas instituciones como el Colegio Montejo, Colegio Cervantes Colomos, Colegio Navarrete, Escuela Joaquín Peón, Primaria Marista, Instituto Valladolid Primaria, Colegio Morelos de Tepatitlán, Instituto del Carmen y Colegio Cristóbal Colón. Fue subdirector en la Escuela Joaquín Peón y Colegio Navarrete. Director en la Escuela Joaquín Peón, Colegio Hidalgo de Cocula, Instituto Valladolid Primaria e Instituto México de Ciudad Juárez en secundaria, sirviendo con su presencia en el Colegio Champañat en Mexicali, superior de la comunidad en Mérida Peón 58, Cocula, Morelia Valladolid, Ciudad del Carmen y Mexicali. hermano Aureliano Brambila de la Mora. Inició su formación en 1950 en Tlalpan. A partir de 1956 es profesor en distintas instituciones como el Colegio Franco-Mexicano y el CUM de Monterrey. En el juniorado de Loma Bonita fue formador, en el escolasticado San Luisito formador y director, maestro de novicios en el noviciado de Ana María Gallaga superior provincial de 1971 a 1977, delegado de las constituciones en la Casa General en Roma. Su labor hacia el instituto fue la investigación de los documentos originales del padre Marcelino Champagnat, con el estudio de cada carta mediante procesos de información, reconstrucción, inducción, interiorización y proyección. En la provincia de México Occidental, toda esa información se encuentra en CEPAM el Centro de Estudios del Patrimonio Espiritual Marista. Hermano José Antonio Espinosa Medina. Inició su formación en 1945 en Tepatitlán. Comenzó su apostolado en el Colegio México Primaria. Después se Orizaba como maestro y posteriormente como director. Fue maestro en la Escuela México y en el Escolasticado. Estuvo en el Centro Universitario México como subdirector y administrador, coordinador de estudios a nivel provincial. Fue nombrado presidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Tomó el cargo de rector de la Universidad Marista en la Ciudad de México. Hermano Francisco Guillermo Casanova Inchauregui. Inició su formación religiosa en 1950 en Querétaro, Querétaro. A partir de 1955, es profesor en distintas instituciones como el Colegio Franco Mexicano, Colegio América, Colegio Pedro Martínez Vázquez, Colegio Luz Aviñón, Cum de Monterrey, Instituto Valladolid Secundaria e Instituto México de Baja California. Fue coordinador en el Cum de Monterrey. Hermano Juan María Frías Godoy. Inició su formación en 1947 en Querétaro, Querétaro. A partir de 1954, es profesor en distintas instituciones como el Colegio Cervantes Centro, Colegio Morelos de Tepatitlán, Colegio Colón de Ocotlán, Instituto México de Ciudad Juárez e Internado México. Hermano Humberto Armando Álvarez Ruesga. Inició su formación en 1943 en Tlalpan. A partir de 1952 es profesor en distintas instituciones como el Colegio Cervantes Centro, Colegio Cervantes Costa Rica y Normal Superior Nueva Galicia. Fue subdirector en el Colegio Colón de Ocotlán y coordinador en el Colegio Cervantes Colonias. También apoyando en el área pastoral en el Colegio CUM de Monterrey y en la UDM. Fue presidente de la UNIR. En las casas de formación fue subdirector en el Juniorado de Morelia y en el noviciado de Ana María Gallaga, maestro de novicios y formador. Colaboró en la Comisión de Pastoral Educativa. Hermano Francisco Javier Toral Martín del Campo. Inició su formación en 1942 en Tlalpan. Comenzó como profesor en el Colegio México, hasta 1953, cuando fue nombrado al Colegio Montejo de Mérida, y luego, en la gratuita, también en Mérida. Fue nombrado director en el Colegio Luz-Aviñón, Colegio Pedro Martínez Vázquez e Instituto Queretano Primaria. Formó parte de la Federación de Escuelas Particulares en dos ocasiones, miembro de la Fraternidad, Comunidad Ad Experimentum en la Ciudad de México un año, fundador en el Colegio Jacona en la Villa de las Flores, coordinador de la primaria del Colegio México, y luego superior en el Instituto Potosino, subdirector en la Escuela Miravalles hasta 1993, de aquí en adelante ha estado como ayudante administrativo en la administración de varios colegios. Hermano Manuel Luis Hernández Gaona Inició su formación en 1943 en Tepatitlán, Jalisco. A partir de 1949, es profesor en distintas instituciones como el Instituto Queretano, Colegio Franco-Mexicano, Colegio Cervantes Costa Rica, CUM de Monterrey, Instituto de Sisogichi y el Colegio Champañá. También se desempeñó como director en el Instituto Aguascalientes, Colegio Navarrete, Instituto Valladolid Secundaria, e Instituto México de Ciudad Juárez. Fue formador en el Escolasticado de Loma Bonita y San Luisito. Superior en las Comunidades de Guaymas, Morelia Valladolid, Ciudad Juárez, sisoguichi y El Coli. Colaboró en la Comisión de Estudios Religiosos y Pastoral Educativa. Asesor en el Centro de Formación en Encarnación de Díaz. Que estos aniversarios sean la oportunidad de reconocer una vez más el paso amoroso de Dios en sus vidas y en reciprocidad puedan corresponderle con una entrega cada vez más auténtica que llene de bendiciones su vida espiritual que les conforte en las necesidades y de manera especial que haga fructificar tantos años de siembra en la misión María, nuestra buena madre, seguramente se encuentra satisfecha por su caminar ella les cuida y les cobija en el mismo pues estamos seguros, como lo decía nuestro padre Champañat que ella lo ha hecho todo entre nosotros. Les hago llegar un fraternal abrazo. En fin, hermanos, cada uno de los hermanos jubilares, mil gracias por todo su testimonio, por su vida de entrega. Muchas felicidades por este aniversario y que la vida, que María, nuestra buena madre, lo sigan bendiciendo siempre. Gracias.